Paz es un apasionado por el requinto, el amor por la música de cuerda es influencia familiar. En su niñez una guitarra un poco más grande que él fue su compañera y maestra, escuchando música de antaño y tratando de seguir los acordes poco a poco la fluidez de sus dedos en las cuerdas se perfeccionó, hoy en día es uno de los mejores requintistas de América y deja en alto el nombre del Cauca y Colombia. Hola, mi nombre es Pablo Antonio Paz Salazar. Nací en el municipio del Tambo, Cauca, hacia el occidente del departamento del Cauca. Crecí en un ambiente de familia musical, escuchando guitarras, requintos, escuchando las voces de mis primos, de mis tíos, en tertulias, que por lo general eran como hacia finales de año, que nos reuníamos todos, y compartíamos música Así que siempre ese fue como el ambiente Que me rodeó de infancia Y creo que eh, justamente ese ambiente de música De tertulia Fue el que me llevó a, a querer aprender A entonar un instrumento A coger una guitarra Así que cuando ellos terminaban Las, las tocatas pues, de, de una tertulia eh, Dejaban por ahí la guitarra Y con mi hermano pues éramos muy niños, cogíamos esas guitarras que eran más grandes que nosotros y tratábamos de interpretar algo, de, así se daba los dedos por las cuerdas y, y mirar qué sonoridad lográbamos obtener. Eh, también como que de la familia hubo eh, eh, personas pues que dijeron como que, bueno, estos chicos se les nota un interés por, por aprender a tocar la guitarra y... También entonces nos decían, ven, puedes poner un dedito aquí, otro dedito acá, otro dedito acá, esto se llamaría, qué sé yo, la menor, mi menor. Pero pues como todavía no desarrollábamos la presión suficiente para poner los dedos en el diapasón, entonces pues digamos que eso fue un proceso bonito porque a pesar de que siempre hay un esfuerzo cuando se aprende algo, pero creo que cuando hay también una motivación muy grande por hacerlo, por lograrlo, por conseguirlo, pues... Creo que cada esfuerzo lo haces también con mucho corazón. Yo lo que creo es que alguna vez sonó algo en la guitarra que me hizo pensar que definitivamente podía interpretar ese instrumento. ¿sí? Que lo podía hacer... que lo podía llevar también, que lo podía complejizar, que lo podía interpretar a mi manera. Y como yo sentía el, el instrumento. ¿sí? De ahí que Después de que sonó algo esa primera vez, pues fueron horas y horas de escuchar música y tratar de hacer eso mismo en la guitarra. De ver a mis primos, a mis tíos y de tratar de hacer eso. Igual o mejor, sí. En principio, pues fue un fue un reto enorme porque ellos fueron como mi primer referente musical. Entonces eh, ver cómo podían hacer figuras tan rápidas con los dedos, pues yo algún día yo de lograr tocar algo así y y creo que esos esfuerzos dieron mucho resultado y mi infancia en el campo, también creo que el contexto eh, favorece mucho también porque la época en la, que, en la que yo crecí, yo nací en 1984 y ese contexto no está justamente permeado por lo que hoy son las redes sociales por lo que es el mundo virtual que hoy tenemos entonces, y el, y el crecer en el campo también favorece eh, mucho un panorama de, de, de cosas que te permiten como enfocarte a algo, en mi caso, en el arte, ¿no? Entonces creo que eso también tuve como a mi favor, que mi, como que mi mundo, mis redes sociales fueron un instrumento, ¿sí? Ese, esos fueron como mis primeros eh, acercamientos al, al arte, a la música, en un municipio, en una zona alejada de la ciudad, donde cursé hasta quinto de primaria, eh, allí pues digamos que también eh, es, participé junto con mi hermano en, en concursos de música campesina, en concursos locales. Su formación musical inicialmente fue empírica. Para este joven requintista, escuchar y conectarse con la música es fundamental en el camino del aprendizaje. Con su llegada a Popayán para estudiar su bachillerato, se abrieron para su carrera musical nuevas puertas. Mi formación es eh, netamente empírica, ¿sí? es autodidacta. Como te digo, mis... mis Centro de formación fue mi familia, ¿sí? y es que hay procesos de la formación musical también que que no, no son netamente, digamos que no es que tengas que para aprender a tocar, netamente sea como que veas a una persona que toque o que te enseñe. También está el tema de qué música escuchas, ¿sí? porque cuando eso ha conectado, eso fluye mucho más. ¿Qué pasa? Yo antes de, antes de, de escuchar. O ver a mis primos en vivo, mi papá me había hecho escuchar muchos boleros, por ejemplo. Porque era la música con la que él creció y la, que, la música de su vida, la música que lo apasiona. Y muchos eh, formatos de tríos, entonces escuchaba Los Panchos, ¿sí? conocí después Los Tres Reyes, Los Tres de los, los Tres Los grandes tríos, el trío Martino, ¿sí? los grandes tríos que han hecho historia. Ese, ese, yo creo que antes de, de tener incluso conciencia yo escuchaba esa música eh, y eso ya había, eso, digamos que eso genera también muchos procesos tanto de apropiación, o sea que tú escuches y digas ok me gusta eso me parece interesante, esto, quiero aprender de eso eh, como que la música también ya hay procesos que están en tu cerebro que tú no imaginas ¿sí? por eso yo hoy día también digo hay colegas, hay amigos que me preguntan qué, qué consejo me recomiendas para ser creativo. ¿sí? Que yo, yo digo, no, no, no pienses solo en el instrumento. ¿sí? Date la oportunidad de alimentar tu espíritu con, y tu cerebro escuchando música. ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta, yo saco tiempo para escuchar música, ¿sí? pero como una cosa que me siento a escuchar música. ¿ya? Entonces, para que eso sea plácido, pues busca un lugar tranquilo. O sea, yo trato de tener, por ejemplo, buenos reproductores de audio o, una, o audífonos que me faciliten ese proceso. Y es como que tú alimentas tu, tu cerebro de ideas que luego van a aparecerte, que vienen provienen de música. Social. Entonces, digamos que mi niñez estuvo también, estuvo también forjada por, por ese tipo de procesos de escuchar música interesante, que luego cuando yo vi, ok, esto se puede interpretar, yo, esa música ya, ya existía en mi cabeza. digamos que el, el colegio en Popayán pues ya abre un, un marco de, de universo de posibilidades mayor, porque es conocer otros músicos y, y tener acercamiento a, a otras músicas también, ¿sí? que creo que también es, es importante, o sea, eh, el hecho de que yo interprete música de cuerda y música sobre todo de antaño. ¿sí? de boleros y de música de generaciones pasadas, eh, no significa que tú no puedas escuchar o no debas siquiera. ¿sí, si, si, tu, si tu rol es ser músico, eh, escuchar músicas de distintos géneros, ¿sí? ajenas a lo que tú tocas, el rock, ¿sí? no sé, el, el jazz, el blues, música electrónica, ¿sí? o, hay, o hasta el mismo reggaetón. Digamos, yo no, no consumo reggaetón, pero... No soy un músico que satanice ese estilo de música, ¿sí? Creo que dentro de todos los géneros hay, hay cosas interesantes que se pueden rescatar, ¿sí? Pero bueno, existen los gustos y eso ya es algo muy subjetivo. Pero creo que el, bueno, el, el, el acercamiento a, la, a, la, a estudiar en Popayán nos posibilita mucho ¿sí? crecer, empezar a, a, a vislumbrar otro tipo de de posibilidades que se tienen con la música entonces en principio yo comencé con la guitarra, un instrumento pues que, que de niño era más grande que, que, que lo que yo, o sea me quedaba pues sí en una posición incómoda incluso pero como había la pasión y todo eso ¿sí? acá eh, empecé, empecé a a practicar mucho más ¿sí? como con más constancia y entonces mientras los planes de, no sé, mis primos era el domingo salir a comer un helado o, a, no sé, a dar una vuelta, para mí era encerrarme en una grabadora, darle play, intentar tocar eso acá, devolverse, intentar tocar, ta, ¿sí? eso, tratar de pasar eso que yo escuchaba acá a, a lo que yo podía hacer acá. Entonces horas y horas, días dándole, ¿sí? intentando, intentando tocar eso. Yo creo que dentro de, dentro de lo que ha sido mi formación musical empírica y autodidacta, yo lo viví así, y yo lo sigo viviendo así, ¿sí? ¿Y eso en qué se ha reflejado? En que, si estoy si aprendiendo a tocar un instrumento, yo lo, lo que quiero aprender a, en principio es a poner los dedos, a encontrar la presión necesaria, ¿sí? Que luego me doy cuenta que eso no es de fuerza, ¿sí? Entonces, Eso es una medida que, que te, el tiempo te da cuánta presión debes poner, por ejemplo, en, en las cuerdas y qué es lo más difícil que, eh, que puedes tocar en la medida de tus, de, de, de tus habilidades. ¿sí? Entonces yo comencé con cosas muy básicas, ¿sí? muy básicas y era tocar despacio, ¿sí? tranquilo, entendiendo más bien que una melodía y tratando de que si hago un movimiento acá... Que si estoy involucrando las dos manos, pues las dos manos estén en esa misma sincronía, ¿sí? No, no puedo ser más rápido acá y lento acá, ¿sí? Porque si, si no hay una perfecta sincronía en esto, no, no funciona. Creo que las primeras melodías están como asociadas a los panchos, ¿sí? Eh, no sé, de repente hay una canción muy linda y un bolero muy conocido que, que es Sin Ti. ¿Sí? ese tipo de melodías muy también elaboradas pues que nos dejaron los panchos creo que fue también como mi punto de mi punto de partida para para interpretar este instrumento que este instrumento es el requinto ¿sí? es un instrumento distinto a la guitarra en muchas maneras o en muchos aspectos y uno de ellos tiene que ver con que es más compacto y eso hace que tu ergonomía sea distinta ¿sí? Este, este, este, este diámetro de, de este puente hasta este puente es menor ¿sí? y esos detalles también lo hacen distinto la tensión de las cuerdas es mayor que de la guitarra y la afinación de él es distinta ¿sí? es un instrumento más agudo que tiene un papel distinto, que tiene un rol distinto en los formatos, en los formatos musicales y entonces cuando yo aprendí a tocar la guitarra, yo principalmente hacía melodías, yo no acompañaba. Luego de su experiencia con la guitarra y de sentir que las cuerdas eran su pasión, vio que el requinto era el instrumento con el cual quería hacer música e inició su proceso de formación como requintista. También logró combinar el arte con las ciencias sociales, por lo que es profesional en ciencias políticas egresado de la Universidad del Cauca y profesional en Derecho egresado de la Universidad Autónoma. Pues la, es la misma música la que me lleva a estudiar Derecho. ya Es la música la que me permite a mí eh, entrar a estudiar a la Autónoma una universidad privada que mediante la, el arte nos permitió a mi compañero de Filintrio, a Félix, entrar y estudiar eh, esa carrera y en principio canjeamos el valor durante creo que cuatro semestres del valor de la matrícula por presentaciones musicales. ¿ya? En eso, la universidad, a pesar de que es una universidad privada, eh, me, me parece interesante también como ese, ese, ese trato hacia, hacia la posibilidad de tener un estudiante que te retribuya el valor de la matrícula en otras condiciones, sí, en, en el caso de nuestro fue el arte y hoy puedo decir que tengo, tengo dos herramientas, tengo dos carreras universitarias que... Que son valiosas en ese, en ese sentido también, ¿no? De, de que tú, tú puedes decir, sí, o sea, mi, mi pasión es esta. Mmm, pero también tus capacidades eh, intelectuales pues, pues, te pueden llevar a tener a todo tipo de herramientas, ¿sí? Así no las ejerzas, ¿sí? Y para mí el hecho de no ejercerlas no significa que hayan, de ninguna manera hayan sido ni un tiempo ni, ni, un, ni un esfuerzo eh, que no tenga... Sí, que no, de ninguna manera, de ninguna manera. Mm. Eh, pero bueno, siempre la música, siempre la música ha, estado, ha estado presente ahí. Sí, o sea que soy politólogo, eh, soy abogado, eh, con énfasis en música, en, en cada una de ellas. La familia siempre ha sido pilar fundamental en su carrera musical y fue con ella con quien empezó a participar en eventos que poco a poco le fueron dando el reconocimiento que hoy tiene. Su paso por diferentes grupos lo llevó a conocer grandes personajes de la música nacional e internacional. Hoy en día hace parte de Feeling Trio, grupo con el que ha logrado grandes reconocimientos. Mis experiencias musicales como en, en los formatos en los que he pertenecido, en las agrupaciones. Mm, en principio como crecí tocando música de cuerda, boleros, música colombiana, con mi hermano. Eh, luego vinimos a Popayán y con mi primo Jorge, conformamos un trío instrumental. Entonces vamos a tocar música colombiana, pasillos, bambucos, guainas ¿sí? y participamos en algunos festivales de acá en Popayán nos fue muy bien esta fue una etapa linda también ¿sí? Como de acercamiento hacia la música colombiana, hacia nuestras raíces posterior a... Por, en ese, creo que en ese mismo... en ese mismo trasecar eh, mi hermano estaba más dado hacia las músicas tropicales, hacia el vallenato ¿Sí? Es, han sido las músicas que a él lo apasionan. y tengo un primo que es acordeonero, ¿sí? es, es un músico magnífico, Luis Carlos, eh, que hoy hace parte de La Jagua, si ha estado Él, Con él dijimos, bueno, pues, si mi hermano toca el bajo, si, si el, el Lucho toca el acordeón, pues, yo toco la guitarra, ya tenemos un grupo de en alto. Hacíamos otro ahí porque trae un grupo de allá, Y entonces íbamos donde una, un, el esposo de una prima que es docente del INEM y allá había un acordeón porque no teníamos acordeón. Entonces fuimos hasta el INEM, y dijimos, prestamos un acordeón del colegio, porque mi primo, él no toca, todavía no tocaba acordeón, pero tocaba piano. Pero nosotros decíamos, si tocas la organeta, porque eso mismo no lo puedes hacer acá. Y entonces nos íbamos por allá y nos prestaban un acordeón grandísimo y lo traíamos en una bicicleta para que Lucho estudiara y el luchó muy virtuoso ya tenía se aprendía los vallenatos de moda y bueno empezamos a integrar en el vallenato entonces yo estudiaba la guitarra vallenata y mirar cómo, cómo tocaban los costeños del vallenato y mi hermano también todo esto tenía sincronía apareció un amigo costeño eh, apareció otro y bueno yo puedo tocar la caja la güira total que creamos un, un grupo vallenato ¿sí? se llama la juventud vallenata ese grupo pues ya como era la época que, de, de, del colegio también eh, pues nos íbamos al, a, los, a los colegios a tocar en cuanta cosa, pues esa era la, la sensación del momento. Eh, super chévere. Mira que una vez tocamos en el Coliseo La Estancia, ya era como los, los conciertos, era un concierto grande y nos llaman acá para abrir un concierto. Y me acuerdo que en ese concierto era, venían los chichas, los chichas de Vallenato. y yo decía, oh, no, este concierto es magnífico! Porque van a tocar Ceniza Fría, ¿Sí? Esos solos de esas guitarra a guitarra me parecía fantástico, muchacha encantadora, tierra mala, tu ventana, todos esos clásicos eran fantásticos. Como tenían solos de guitarra, yo quería ver cómo donaba un grupo ya de vallenato vallenato, pues, con profesionales. Yo decía, tienen que donar impresionante. Nos bajamos de ahí en el coliseo. Y yo, bueno, vamos a escuchar cómo es que se toca esa guitarra a Vamos a aprender. Cuando para mi sorpresa se me acerca un costeño y me dice, oye, ¿tú te sabes los temas de los chichis? Yo le dije, no, algunos, no todos. Tú te le me a tocar ya mismo con nosotros. Nosotros tuvimos un problema con el guitarrista. ya no podía creer. Yo dije, o sea, era como, te lo estoy haciendo así de bien que me podrían dejar tocar con él me subí, una cosa impregnó, no, mis, mis, mis compañeros no podían creer que me acababa de bajar y ahora me subía con los chiches me subí, tocamos, eso en medio de los nervios, de la adrenalina y todo eso, eh, pero fue una experiencia bellísima, al día siguiente me llamaron, bueno eh, mira queremos tocar, queremos que hagas parte de la lupa. entonces al día siguiente ya me fui para el cerrito, al valle y estuve con ellos tocando, un buen tiempo estuve tocando con ellos un, pero menos te hablo de unos meses unos 5 o 6 meses que estuve tocando con, con ellos aprendizaje pues de, de la guitarra vallenata ¿sí? eh, como que estudiando yo eso también me ha dado a mí la verdad he cosechado cosas interesantes por ser juicios Feeling ha sido mi escuela musical Feeling ha sido mi proyecto musical También, ¿sí? eh, Ha sido una familia De más de 15 años De buen entendimiento personal De buen, buen, muy buen entendimiento musical también Creo que que ha sido de, de la música ha sido de las experiencias más bonitas que, que he vivido y que sigo, que sigo viviendo, ¿no? A pesar de que nosotros a veces nos vemos caer todos los días, cae todos los días, estamos tocando, cae todos los días hay mucho por hacer, ¿sí? pero no, nosotros como que no hemos caído afortunadamente como en la rutina, ¿eh? de que es harto vernos o que es harto tocar juntos. Mm. Eso ha sido Filintrío, una experiencia linda desde, desde el primer momento, que, que empezó a dar frutos también muy pronto, con la posibilidad de grabar eh, como turistas del Cauca en, el, en la época. María del Carmen Flores. En, en ese momento llegamos a oídos de ella y, pues, nos patrocinó la grabación de nuestro primer CD. Que lo hicimos en un estudio de grabación que había acá, que para la época era una locura. ¿Sí? Tenían equipos de grabación que no, no pensaban que en Bogotá que algo así en Popayán hubiera. ¿Sí? Y, y él, grabamos el audio hermoso, el diseño de la carátula. Entonces todo lo hicimos con la Universidad del Cauca, con el profe de diseño. Se hizo un trabajo muy lindo. Y tener ese trabajo nos permitió, por ejemplo, ser invitados al Festival Nacional de los Mejores Tríos en Cali, un evento que nosotros lo veíamos súper lejano. ¿sí? Y en ese momento nosotros éramos el tío más joven del país. ¿verdad? Que teníamos ese plus eh, de la música, de una propuesta joven, que también fue algo de lo que nos caracterizó siempre. Tener una propuesta distinta en lo musical también. Que podíamos tocar el bolero más antiguo, pero con un toque que le daba cierto contraste y que podíamos atrapar público joven mira que eso, ese siempre también ha sido nuestro plus desde el principio y creo que hasta el momento pues que ya no somos tan jóvenes eh, pero siempre ha habido algo del color del sonido, de los arreglos que nos ha permitido tener público joven ¿Sí? y, y, y hemos recibido comentarios muy muy bonitos de gente que dice, oye a mí, no me, a mí cuando me hablan de tríos eso yo digo eso es para mis papás sí, eso es música vieja eh, pero cuando escuché a Filin no, yo quiero ya la serenata a mi novia con Filintrío. ¿sí? Hemos vivido experiencias hermosas, tanto en grandes escenarios como en los lugares más humildes, eh, desde el niñito de 15 años le dándole una serenata a la, a la noviecita, ¿sí? O sea, uno dice en épocas de tecnocumbia y de reggaetón, que tú veas esas escenas como que te devuelve, te recompensa demasiado el alma, ¿sí? y esas son cosas que todavía siguen sucediendo sí. Eh, en el caso nuestro entonces filín Trigo comienza con, con, con, con esas experiencias en, en el festival de Cali luego fuimos invitados al festival de Ipiales, un festival magno pues que reúne miles de personas en una plaza ¿ya? Eh, empezamos como a tener un, un, un nombre que nos permitió empezar a participar de, de festivales y de conocer a grandes tríos y grandes instrumentistas del requinto de la guitarra del bajo de las voces mm, que también nos forja, ¿no? Que nos, también creo como que al primer concurso que fuimos dijimos, ok, o sea, hay gente que nos lleva años luz, estamos, vamos bien pero nos falta mucho, ¿sí? Y aún, aún hoy, ¿sí? Yo creo que reconocer también como que que hay gente que tiene más experiencia, que puede hacer las cosas mejor que hay. Yo me sorprendo hoy de, de músicos eh, que es, digo, ¡Fue madre, qué talento, qué ideas! Qué... ¿Sí? Y, y como te digo, el talento va más allá de tocar una rápida, ser virtuoso. El talento puede ser una frase que te diga, ¡Uy, fue madre! A mí no, a mí no se me habría ocurrido algo así. ese ha sido el proceso con Filintrio, un proceso de aprendizaje, de, de, de crecimiento personal, musical que nos ha llevado en los mejores escenarios del, del país a tener un, un, un reconocimiento por nuestro trabajo la, la posibilidad de estar también en Ecuador, estuvimos compartiendo música ya a los inicios de Filintrio eh, invitados por el consulado colombiano en Brasil, estuvimos en Sao Paulo experiencia también maravillosa ¿sí? que, nos, que nos que siempre pues como que estar en ese tipo de, de, de escenarios te motiva también ¿sí? te motiva a hacer más cosas a aprender a ser más inquieto con la música eh, posteriormente estuvimos en méxico invitado al festival mundial del bolero entonces también conocer gente, relacionarte con gente de otros medios, de otros países, de otros contextos, pues siempre va a alimentar tu, tu espíritu, ¿sí? Eso ha sido, eso ha sido Trio, un, un proceso musical que sigue creciendo, el que seguimos aprendiendo y que nos ha permitido aprender, aprender de, de mil maneras la, la música como un estilo de vida y como una escuela de aprendizaje también.